Presidente Evo Morales, en el Día de la Descolonización, junto a representantes de las naciones y pueblos originarios indígenas de Bolivia, que se concentraron en la Casa Grande del Pueblo, recibió los símbolos más representativos de cada una de estas. El proceso de cambio, esa es la revolución democrática y cultural, es un resultado de tantas luchas de los distintos sectores sociales, pero también acompañado por nuestros hermanos de clase media. El presidente afirmó que los indígenas nunca más serán inquilinos en su propia tierra y que sus derechos están garantizados en la Constitución Política del Estado, que en 2009 dejó en el pasado a un país republicano colonial. Después de más de 500 años del dominio colonial, pasando de la resistencia a tomar el poder como hijos de esta madre tierra y como dueños milenarios del continente, antes llamado Aviala. de la descolonización, hermanas y hermanos, como decía la Constitución, reconoce todos los derechos de los indígenas.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 Por su parte, representantes de las 36 naciones agradecieron el trabajo que se ha realizado y se continúa trabajando en el país para preservar y revalorizar cada una de estas culturas e idiomas. Hoy en día, nuestros derechos colectivos e individuales se van reivindicando y dignificando. Hermano presidente y hermano vicepresidente, su liderazgo fue inspirador y determinante a través de la Asamblea Constituyente en la que se forjó el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Los símbolos representan nuestras cosmovisiones, valores e historia. Asimismo, nuestros símbolos tienen un alto significado y reflejan nuestra presencia en el planeta Tierra. En Bolivia el movimiento indígena y los movimientos sociales han recuperado el poder político. Como decía hace un momento, el próximo año, hermanas y hermanos, tenemos que garantizar el 2019... Año Internacional de las Lenguas Indígenas, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo. El gobierno está empeñado en desarrollar y fortalecer el movimiento indígena y reivindicar su cultura, sus conocimientos, sus lenguas y su participación en las decisiones políticas, económicas y sociales del Estado. El movimiento indígena en Bolivia es particular, no es discriminador, no es racista y mucho menos es excluyente. Recordemos que un día como hoy, los invasores lo llamaron Día de la Raza.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 Hola que gobierno no más.